Exactamente. ¿Ahora comprenden lo que hay que hacer, muchachos? Sí, sí, maestro. Le traeremos a la muchacha como dé lugar. Pero no quiero armas tierno. No quiero correr el riesgo de que una bala mate a la muchacha o al doctor. Sí, está bien, maestro. Vamos, muchachos.